Locura, locura, locura Mírense, mírense, ustedes, como el resto de la gente, hundidos en sus redes y temiéndola la muerte Por esto hoy viajo incierto, y he venido desde un lejano puerto para hablarles de la muerte y de la vida, así como de la verdad ya desaparecido Pero qué tonto soy. Antes de mí, de darles la bienvenida, a mí. bienvenidos a aquellos que se atrevan a pensar que entre sombras y estrellas el espectáculo va macro... a. Comencemos hablar. de. de los desperdicios y. Sí de los desperdicios humanos en que se han convertido. Ha habido grandes genios, ¿y de qué les han servido? ¡Tantas A través de siglos y siglos, ¿cuántas personas han muerto? Y prohibiendo algunos libros, tienen al hombre completo. ¿Cuántos rebeldes hubieron al principio de la tierra encarnada? Y después de todo lo que hicieron, La sociedad, que los quiere todos y sonidos, ya los que sean como yo. ¿Por qué? Para que se traguen sus quimeras y no vean los zarpazos que les meten. O si lo notan, qué al rato... Se mueven. Sí. Incluso sienten ese latido en el corazón. Sin embargo, no hay nada por lo que valga realmente la pena. Viven olvidados, olvidando y siendo olvidados. Olvidando por el mundo y por ellos mismos. Viviendo lo que yo llamo el no seres que nada vale realmente, nada vale el Viven olvidados por el mundo y por ellos mismos. Eso me recuerda en historia. Cuentos de duendes han sido contados. Ahora este duende les contará el día los Un joven poeta de 20 años Trabajó representando charadas de pueblo en pueblo Contando a la gente cada uno de sus poemas Con el fin de enseñarles un poquito a sonar. Es un joven sensible Y audaz. Me parece que la historia Va más o menos así Estaban en la mesa sentados Pero el, el hombre mayor Y Dick Él queda recalador de impuestos discutiendo de, bueno, qué importancia tenía esa última noche, ya que los dos sabían que morirían al día siguiente. Me parece que la discusión iba algo más o menos así. ¡Tantos años de servir a Dios rey, ¡Y mírame ahora! Dios mío, ¿acaso te has olvidado de mí? No habrá eh? me que, que estando tan cerca de la muerte, lo peor que puede hacer uno es maldecir. Sí, ya ni eso me queda. Ya ni maldecir. Yo tenía una casa, un buen puesto, hasta una mujer que me había prometido. Y ahora, ¿qué me queda? En ese momento, el joven Rivele, que estaba sentado en una esquina, se levanta y les dice: ¿Qué te queda? Una noche, una noche nada más Una noche que te aferras en desperdiciar ¡Vaya! Hasta que el señor se digna en dirigirnos la palabra Desde que llegaste te sentaste ahí Y no fuiste ni siquiera para dirigirnos una mirada Y ahora sí vienes a querernos sermonear ¡Cállate ya, bequerón! Deja que hable el muchacho ¿Y tú quiénes? Mi nombre es Ribolet. Y mi profesión es el Soy poeta Bonita muerte Morir al lado de un poeta A ver, haz un poema ahorita A ver si te vas a morir Cuéntanos la historia de nuestra muerte na, na, na, na, na, na. Mejor la historia de tu muerte La historia de muerte la historia de mi muerte sería todo así. Soñé que moría entre un tierno beso. Parece que cuando vivía, solo y tan solo estaba preso. Con ese beso de mi madre, mi amada mujer, la muerte. Esta vida no es nada comparada con la vida tal cual ponía. Amada, nada más que me de una vez. la daga sagrada con esa gran claridad de una vida acabada, cambiando papeles en Historia de mi muerte. Historia de mi. Muerte, olvidando a la estúpida gente. Por una muerte. Quizás conozco. ¿Qué? ¿Acaso no eres humano? Claro que lo soy. Entonces, ¿por qué nos llamas estúpidos? Solamente llamo estúpidos a los necios como tú. ¿Qué te crees, imbécil? En ese momento, la mano de la no presente se levantó. Y todos quedan inmóviles. Todos, excepción de Rigole, el cual se acerca a la muerte y le dice: Déjame terminar. Solo te pido un segundo más. La muerte accede. Y Beckerson, por el impulso del golpe, cae al suelo. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste eso? Tú pues estabas en el otro lado el poder de los sueños Precisamente lo que te niegas a tener Sí, pero ¿cómo? Ya te lo he dicho antes Con el poder de los sueños Claro, caballeros Pero antes ¿Qué les parece si tomamos una copa Y brindamos Por la muerte y porque ve que el sonillo aprendamos a soñar antes de que dicha nada. Por la muerte. Por la muerte. Salud. Aunque yo no beba. Hace un momento nos contabas más sobre tu amada. Y bien, cuéntame de ella. ¿Cómo es que aprendiste a ser.? hacer todo esto, amando, amando a la vida, amando todo aquello que me hace feliz, incluso aquello que me lastima, pero sobre todo, sobre todo amando a una mujer, una mujer que he visto dos, tres veces, saben, tal vez, tal vez ni siquiera era ella, la de carne y hueso, pero era la de mi mente y estaba clavada en mi alma como una espina que... ...que no puedo... ...o no quiero sacar. Así es como aprendí a soñar. ¡Qué bonito! Esta me gustó más que la anterior. ¿No crees, Beckerson? No? ¡Considerías! Solamente las mujeres tienen ese sentimentalismo barato. Los sentimientos no son cosas de mujeres. Por el contrario... Solamente los verdaderos hombres sienten Los que realmente saben ser libres Cuéntanos más de, de tu amada ¿Cómo es ella? Bueno, bien, ella es... Ella es luz y oscuridad Mi poesía y mi cabal Ella es mi dolor y mi suerte Está conmigo hoy El día de mi esta es la razón de mi risa, así como la de mi llanto. La razón de mi poca prisa y por la cual yo elevo este canto. Porque ella es mi mujer y la llevo aquí, muy dentro de mi ser. Porque ella es mi razón y mi suerte. Y está conmigo hoy, el día de mi muerte. Porque ella es mi mujer y la llevo aquí, muy dentro de mi ser. ¡Qué bonito! ¿Podrías enseñarnos a hacer eso? Por favor Claro caballeros, tomen asiento Escuchen cómo late su corazón Escuchen esa parte de ustedes que nunca han querido escuchar Dime, Luke Ford, si por algo te salvaras ¿Qué te gustaría hacer mañana al amanecer? Mañana al amanecer Pues no lo había pensado Pero qué preguntas tan estúpidas haces? No habrá un mañana al amanecer Cállate Bueno, suponiendo que no están enfermos Suponiendo que nada de esto ha pasado Dime, ¿qué te gustaría hacer mañana? Al despertar, ¿qué es lo que harías? Pues, iría a Frankfurt. Siempre me ha gustado la medicina. Y dicen que hay un hombre que ahí le enseña muy bien. Y bueno, también dicen que nunca es tarde para aprender. Bueno, la gente dice tantas cosas. Y tú, Beckerson, si por algo te salvaras, ¿qué te gustaría hacer mañana? No. ¿Qué te gustaría hacer en este momento? Suponiendo que no estás enfermo, que nada de esto ha pasado. ¿Qué te gustaría hacer en este momento? En este momento. Pues, no lo sé. Me gustaría bailar. No estás tú para saberlo, pero las mujeres en el palacio se peleaban por bailar conmigo. ¿Y por qué no lo haces? Pues porque para bailar hace falta música. y ¿Sí? Y además siempre hace falta una muchachona, sino como que no sabe. Solamente cierren los ojos y bailan. En ese momento, los dos se levantan, hacen una reverencia y comienzan a bailar con algún alguien inexistente mientras escuchan el canto de la muerte. A los hilos que pendían la vida de estos dos caballeros y los corta y ambos caen al, mu al suelo muertos pero sonrientes en ese momento el joven Ripollé se dirige hacia la muerte se pone de rodillas y le dice misión cumplida mi amada ¡Gracias! Sí. y ribole la no y como la muerte al hombre no además como la productora eh, y pues básicamente sin quien esta producción no se pudo haber llevado a cabo Victoria Antonín Tony Bates.